Así lo manifestaron los dirigentes populares que participaron en la denominada mechonada en señal de protesta, en demanda de múltiples reivindicaciones para este municipio y la provincia. Aseguran es tan solo un calentamiento para lo que será el llamado a huelga. Claro que sí, estaremos apoyándolo porque ya hemos aguantado demasiado. La autoridad de San Francisco de Macorí no han olvidado a los rielitos abajo como lo demás problemática que hay, entonces sí estaremos apoyando la huelga de 2 y el 13, junto aquí a, a todos los compañeros de FLAVED, de todos, FARPO, todos están unidos, aquí está el jefe eh, de 14, el MODU, todos, aquí estamos todos unidos para luchar juntos, porque ya no aguantamos más. Ya la autoridad de San Francisco de Macorís lo tienen de relajo. Ustedes, los medios de comunicación, son testigos y ven cómo está la calle intransitable. Este es un sector que merece mejor suerte. No merece estar abandonado como lo tienen las autoridades al igual que San Francisco de Macorís. Y en ese sentido estamos aquí caminando junto a los moradores de los rielitos abajo donde vamos a, nos estamos reuniendo para salir a caminar, para salir a protestar con una luz, una luz de esperanza, pero una luz de lucha, una luz que va a motivar para la huelga de 12 y 13. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.